referencias de internet a Red Word. Tenemos que utilizar una herramienta que se llama RepGradit que nos tenemos que bien descargar como un plugin o bien lo que es más sencillo ponerlo como marcador en el caso de que seamos y la Firefox o favorito. Y vamos a hacer algunas importaciones. También vamos a ver Qué es lo que debemos hacer para importar referencias a Google Scholar. Vamos a ver primero esta última opción. Vamos a hacer una búsqueda Greco Toledo y aquí no nos aparece la manera de exportar a ningún sitio. Antes de ello, lo que tengo que hacer es preparar Google Académico en configuración. Voy a decirle que quiero mostrar enlaces para importar las citas a RedWords. Le digo que guardar. Ahora voy a hacer la misma búsqueda. Y aquí me aparece un enlace para importar a RedWord referencia por referencia. No puedo hacer un listado, pero sí encuentro una, una referencia que me interesa y puedo directamente importarla a RedWord. Ahora vamos a ver cómo utilizamos el plugin de RedWord, It. Lo tenemos en herramientas en Red Lab It aquí al final nos aparece la ayuda y aquí nos dice dependiendo del navegador qué es lo que debemos hacer tenemos la opción de hacerlo como bajarlo como un plugin o utilizarlo como marcador o favorito que es más sencillo pero nos dice en la ayuda que en el mismo navegador no debemos bajarnos las dos cosas, tener el marcador y tener el plugin para que no entren en conflicto. Bueno, pues vamos a ver, vamos a bajarnos, redlightit, añadir este enlace a marcadores, lo tengo aquí, Y ahora vamos a hacer una búsqueda en Amazon. Ponemos Greco Toledo, nos ha encontrado 371 resultados. Y página por página, no toda la búsqueda, me va a, si yo quiero, a incorporarme todas estas referencias que aparecen en la página a Red Word. También puedo hacerlo entrando una por una. Pero primero vamos a hacer la primera opción, que es toda esta lista de referencias. Simplemente tengo que ir a marcadores, retradit, pincho. Está buscando las referencias. Y aquí ya están. Ha encontrado cinco referencias que quiero incorporarme todas a Red Word, le digo que todas, seleccionar todas, puedo esta, puedo decirle que no, o puedo decir que las que yo quiera, sele las seleccionadas. Bueno, pues le digo que importara RedWord y ya me ha hecho la operación. Ahora vamos a ver en RedWord si realmente me ha hecho la importación. Me voy a ir a la carpeta de última importación. Y aquí tengo en la carpeta de última importación las que me acaba de bajar de Amazon. Que puedo decirle que, como siempre, que estas referencias me las incluya, vamos a ir, me las incluya, las que yo quiera o todas, todas, en la carpeta del Greco Toledo. También podemos hacer esta operación, por ejemplo, con Google Books, Pero en este caso no me va a hacer la lista, toda la lista de referencias, sino una determinada referencia. Bueno, pues vamos a esta referencia... Aquí, en acerca de este libro, están todos los metadatos, con lo cual vamos a ver si diciéndole marcadores Red It me hace la importación. Efectivamente, me la ha localizado, le digo que me la importe a RedWord. Ahora vamos a comprobar que la tengo en Red Word. Voy a la carpeta de última importación y ahora hay una sola referencia, que es la que me acabo de importar, que también voy a colocarla, si quiero, en la carpeta del Greco Toledo. Vamos a, por último, a ver una última búsqueda. En Wikipedia normalmente hay referencias bibliográficas. En esta página pues hay unas cuantas. Yo puedo decir también a ver si consigo que todas las preferencias que pueda que me las muestre para importarlas a RedWord. Y luego ahora yo ya decidiré las que quiera importarme. Está buscando. Primero me saca la página. Me ha localizado ocho referencias. Lo que no me ha sacado bien son los acentos. Pero bueno, tengo aquí la información que luego yo ya podría arreglar en Word. Le digo que las seleccionadas, que me las importe a Word. Ahora voy a comprobar en Red Word si me ha hecho la importación. Pues aquí las tengo. Vargas Llosa, las últimas, la última importación que he hecho de una página de Wikipedia que tenía referencias. Bueno, pues hemos acabado esta unidad ahora se trata de buscar en Internet y ver si con RedWords puedo conseguir que me baje las referencias. No es esta herramienta tan potente como la que tiene, por ejemplo, Zotero, que es hasta hoy día la más potente para encontrar, localizar y bajar al gestor referencias de Internet.